No te arrepientas de lo que has vivido porque al final eres la suma de todas esas experiencias tanto buenas como malas, tanto buenas como malas. Él hubiera, no existe. Él hubiera hecho las cosas distintas, no existe, pues ya están hechas. Él hubiera sido más paciente y no hubiera explotado de esa forma, no existe.